Hey, ¿qué tal, Claro Parceros, Claro Mamacitas? A todo el combo de Claro Música, quiero contarles que me cuento con un bro que está haciendo mucha bulla y está lanzando muchas canciones chéveres. Él es Bless hermano, bienvenido a Claro Música Gracias mi hermano, por aquí estamos, activos Ay, como hombre. siempre Bro, qué chévere, desde la última vez que nos vimos, siguen llegando de éxitos y en poquitos meses, cuéntame un poquito Ay, cuéntame un poquito de cómo llega Maluma a la vida de Oles. Bro, fue algo muy, muy, muy muy, muy, muy, muy, muy raro de verdad, porque yo estaba ese día jugando fútbol me acuerdo, estaba jugando fútbol, un día como cualquier otro, no quise sacar el celular porque quería como relajarme, como como parcharme, sí. ¿sí ¿me entendés Entonces, eh, me llaman de, de, de a otro celular de un pana y me dicen como, ¡ay, escucha esto! Y yo escucho, yo, Wimis, escucho, escucho imposible, pero yo no lograba escuchar quién era el que cantaba, porque era por llamadas, hasta que al final ya escuché el, el, el Maluma Baby, yo, ay, marina, ¿cómo se va a montar eh, eh, Maluma? No te creo, ¿cómo así? Mejor dicho, y ya después me contaron cómo fue la historia y el pana repuesto, repuesto, una humildad increíble, dándome consejos, fue súper bonito que pasó. Papi, y en el momento en que, en que Maluma, digamos que acepta Estar en la canción antes, ¿cuál era tu pensamiento de Maluma? No, yo siempre eh, eh, tengo como espejos a los que están arriba, o sea, uno tiene que ser eh, claro y tiene que saber que muchos de los que estamos cantando y de los que se nos están abriendo las puertas es gracias a personas como Maluma, Balvin y Karol G, que son los que están arriba aquí en Colombia, y los respeto, o sea, yo los respeto mucho porque. Si, si, si uno no lo respeta, es como que, hey, respetajes que son los que están allá, son los que están abriéndote la puerta para que vos salgas. Entonces, siempre lo respeté y, y hubo un tiempo que lo escuchaba mucho cuando él, él sacó un álbum que se llama Pretty Boy hace tiempo, como en el 2016, 17, que lo escuchaba mucho, mucho, mucho, literal. O sea, me gustaba demasiado. Y en esos tiempos donde sacaba sus primeras canciones, Adicte, y todas las canciones pues que él que sacaba en ese tiempo, cuando estaba comenzando, también me gustaban mucho, entonces era como que sabía quién era desde el principio, y estar ahí ya cinco o seis años después de que era un fancito fue muy, muy, muy muy bonito. Oye, qué chévere, les eh, Digamos que, ¿por qué, ¿por qué de pronto no fue un remix de mi niña? ¿O de otra canción tuve? porque fue imposible? porque qué imposible? ¿Fue la que le gustó a él o, o tú crees que fuera esa Cuéntame un poquito. Bro, yo no. La verdad, él fue el que se quiso montar en la canción. Y él, él la estaba escuchando con un parcero, me contaron la historia. Él la estaba escuchando con un parcero de él, que es como el hermano de él, pues. Y el pana le estaba mostrando mi música y él, literal, imposible. que eran así, escuchándola y ya, desde el tema. Y el pana le dijo, como, Ay, montate, montate ahí bro, montate en, en, en, el, en ese tema, nadie ha hecho eso. Es que sí, me gusta mucho la canción, pero ¿quién es el productor? Y vieron los créditos, eran The Prodigy que es, eh, es el hermano eh, John Cronky, es el hermano de, de, de, de Kevin que, ¿Ah, sí? que es el de claro, los rudos, claro, claro. Ah, y son los productores de Maluma, entonces ahí hay, ahí hay hermandades de siempre. Y lo llama y le dice, hey, quiero, quiero grabar esta canción. Eh, ¿Ustedes hicieron esta canción? Y yo, sí, listo, vengas, ya la grabamos. La grabaron, pasó el tiempo, pasaron dos, tres días. Maluma confirmó con su disquera su isquera dijo que sí. Grabamos el video y mira lo que está pasando. ¿Puede Ahora, era, ¿se era? Puede o sea, al momento que confirmó Maluma que cuánto tiempo tardaron en organizar todo para el video. ¿Y eso dónde fue? ¿En la casa de él? Tres días en, en la casa de él, él prestó la casa a la ocasión. O sea, la disposición que tuvo Maluma fue increíble desde que yo llegué. Hey, bro, duro, me gusta lo que haces, eh, te felicito, no le bajes, eh, sueñe. O sea, fue como que. Papi, papi, como papi, ¿Cómo, cómo, ¿cómo dijo Maluma remeándolo otra vez que lo hice parecido? A ver, ¿cómo sería la voz de Maluma? Fue como que, que sueñe, que tengan ti, que, que tu moral, así perro, una energía increíble, o sea literal, yo, yo lo conocí y yo uy pana, ese man es, es es como yo, es un pelado como yo, normal, que sueña que, que, que quiere ayudar Él, es como la como gente que, lo pinta que dicen que mucha gente lo pinta no, veces, que, que, que es creído, que se cree no no, sé no, no, no, no, te lo digo yo, te lo digo yo que si yo veo a alguien así, yo, yo como que ah, pero bro, de buena el, el, el parcero es una persona increíble y y habla y, hey, bro, me gusta mucho lo que haces, me gusta mucho esto, me gusta mucho aquello, duro, eh, vamos a hacer esto. Ahí está la casa, lo, lo que más me marcó, él me dijo como que, vea, ahí está mi casa para que usted sueñe y se mentalice que usted también puede conseguir todo eso Yo como que, uy, bro, qué energía, o sea, muy duro, el pana es súper humilde, súper, súper, súper. Qué bueno, qué bueno. La canción quedó muy dura. Si ustedes no la han escuchado, vayan a escucharla en Claro Música, en YouTube, en nuestra aplicación, eh, Claro Música, la app que no consume datos, Bless. Y, mm, por ejemplo, eh, bueno, ya sabemos que la canción, pues, eh, eh, la versión normal estaba, pero ¿quién metió mano en la composición, digamos, de ese remix, e incluso de la canción original? Cuéntame un poquito, ¿quiénes estuvieron ahí detrás de esa letra? Bro, eh, Philip escribió el intro y el coro. Philip. Que es de los, de los Projis. Eh, yo escribí mi chanteo, ya es, es en, en el tema normal. Eh, ya después en el remix metió mano Philip, los Projis, Chan y Maluma. Ok, le metieron ahí. Sí, entre ellos juntos se unieron y, y le metieron. Esa fue como el, el, el, la, la, la composición, o sea, todos metieron como que ahí en el remix y ya pues lo que se venía. Y ya yo, ay, el segundo chanteo de, de Imposible también lo escribió Philip. O sea, es Philip, escribió el 75% de Imposible normal. Sí, y yo me tipo pues en mi chanteo, que es lo único que yo nunca dejo que me toquen. ¿sabes? Claro, claro. Porque sí, esto es serio. Como, exacto. Porque la canción de Imposible, la original, era un featuring con Philip. Y al final, nosotros la pedimos, como hay bro, queremos, la canción nos gusta mucho pero yo voy a dejar tu chanteo y todo, y él dijo, listo, va, de una. O sea, los, los, los pro fueron como que, va, vamos a camellar, veamos el lado positivo, y mira el lado positivo lo que salió, salió un remix que en ese momento está en tendencia en 14 países. Pero, no, y aparte que vi que, que la dinámica que hiciste de los comentarios ayer y todo el mundo comentando antes, y el trailer, muy chévere, me parece que están trabajando muy chévere, y, y, y es un ejemplo para muchos artistas nuevos, bro. Y no el artista que ya esté con su equipo montado, sino muchos artistas que están viendo a Lesh como una cara de los nuevos artistas y están diciendo como hey bro queremos seguir los pasos de este chamaco porque ha mostrado que sí se puede entonces quiero felicitarte y, y bueno a la final papi la verdad esperabas que quedara así el video la canción cuando o sea el primer día Maluma pun las ansias el, el resultado final que cumplió las expectativas las llenó papi cómo fue ha hecho cuando cuando dijo cuando Maluma nos dijo que era como que ay pana un video con Maluma, ¿cómo hace muy weón? Pues desde yo fue esa Cuando, bro, me llegué y me dije, literal, me lo dijo él, bro, esto es para los barrios, eso es para la gente de yo que hace rato no, no, no, no, no me meto en estos sectores, yo quiero que la gente de Medallo sepa que yo soy de allá, que yo soy de los barrios, que yo me hice allá, que gracias a Medellín, a los barrios de Colombia, y a Colombia yo estoy donde, donde estoy ahora. Yo quiero que me vean como uno más. Y yo, bro, de una. Entonces, ¿cómo es la pinta? Y me dijo, yo voy así. Peto, sudadera Jordan y, y visera y, y, y pañoleta. Y yo, de una. Yo me he visto así casi todos los días. De va, ah, o sea... Bobby, pero, ¿pero compraste increíble. la ropita o no? Sí, sí, sí, sí, al menos le metimos ahí al, al, al styling. Pero, bro, o sea, literal, o sea, lo que él dijo fue como que como que, que los barrios sepan que él es de acá, o sea, mucha gente ha olvidado eso, que Maluma, que eso, y él vive agradecido con Medellín y con, y con Colombia por, porque él se hizo acá, entonces con esta canción él es como decir, ahí estoy, de donde vengo, de donde soy, y ayudando a este pelado que también es del barrio, y, y, y la gente de Colombia es para que lo vean afuera porque todos somos colombianos y queremos seguir llevando la bandera en alto. Qué chimba, qué chimba, qué chimba y qué chévere esa humildad y eso que te dijo, que hayan logrado todo eso. Hubo una polémica, hablé eh, hace poquito, pues que te involucró indirectamente y quiero que me digas qué piensas. Vimos que, bueno, eh, todo el mundo, Rabón, por lo que está pasando en Colombia, que sabemos que no es culpa de ningún artista, pero quiero saber tu punto de vista. Y pues como siempre a los, a los más grandes, pues de tan maduro, obviamente, si me entiendes, eso es claro. Eh, y Maluma pone la portada te y la canción y pone, ¿será que lanzamos música ya y nos olvidamos de los problemas del país? Y la gente se rebotó. ¿Qué eh, pensaste yo, yo, ahí? ¿Cómo de la vuelta? No, pero yo, yo no lo veía Mal. Y yo sé que él no se quiso expresar a Mal, porque como te dije, es, un, es una excelente persona. Él, él lo leyó como lo leí yo, como lo leyó mi equipo de trabajo, sino que a veces la gente en, en su dolor eh, lee las cosas así, o sea, como que, él hey, lo está diciendo mal, lo está diciendo por otro lado, pero yo siento que él nunca se quiso expresar de esa manera, yo siento que él nunca quiso decirlo así porque, como te digo, él ama su país, él ama su ciudad y es donde llega, es Colombia y Colombia y la gente a veces, no es lo bueno, pero artistas como Balvin y como Carol y como él, siempre están es haciendo que el país de nosotros deje de ser ese país de narcotráfico, ese país de, de violencia, ese país de carros bombas que nos dejo la narcocultura, ellos intentan de que con música se borre esto, pero la gente a veces en, en su dolor busca culpables y yo siento que no fue como que eh, el, el mejor momento porque salían a hablar y malo, no salían a hablar y malo, decían como que estamos con el país, que tibios, o sea bro, en esos puntos es donde ya como que yo opino como que hay, uno no puede decir nada y siento que la mejor respuesta es el silencio porque la gente no nos entiende, o no los entiendo, o no me va a entender cuando yo esté en ese punto también, que yo sé que voy a llegar a esos niveles y Amen. me va a pasar también. Entonces, como que, bro, yo, yo lo vi como que el, el, el, el, el, el momento no, no era como que, ah, para hablar de eso ni nada, pero nosotros tenemos que trabajar como si trabaja un, una peluquera, un, un barbero, un, un celador, entonces... La gente tiene que ver que este es el trabajo de nosotros, que seamos figuras públicas, es solo para entretener. Nosotros no tenemos que ver en política, ni izquierda, ni derecha, solo somos entretenimiento y ya. Amén, amén. Queríamos saber eso, qué opinaba vea Ahí les quedó el mensaje, no todo es como se ve, no todo es como lo leen. Así que bueno, toda la buena energía de Paloma y todo lo que dices es verdad. pa bueno, Andá. posible está durísimo, por favor todo el mundo a escucharlo, todo el mundo ahí. Eh, te vimos también que te ganaste un premio ahí en los Latin Blog de Estados Unidos, eh, de Colombia como artista uh -huh. revelación o sea han, han habido muchas noticias buenas sí pero no, gracias a Dios sí pero vi por ahí algo que no entendí hay otra hay otra hay otra camada que eh, de, de, de medellín Medellín te va a ser sincero yo yo a Crisis no lo conocía hasta que pasó lo de poblado no sabe quién era tuve la oportunidad de conocer a Natalie chander hace rato y a Totoy y por, por unos amigos pero no los tenía tan en el radar como te tengo a ti como te tengo a ryan eh, y un palo poblado se va a hacer el remix veo unas historias de bless ahí que también estaba cantando un ph en el poblado que es como el, el punchline que todo el mundo le queda y después no se dio pasa algo como lo de lejanía qué pasó Bro, son inconvenientes que pasan, eh, cosas del negocio, que cada uno quiere cubrir sus intereses. Eh, pero ya todo se solucionó, ya todo se solucionó. Y el remis oficial de Poblado es J Balvin, Nicky Jan, Bless, Ryan Castro, Crisin, Toto y el Frío y Nathaniel Chandler. Este es el remis oficial de Poblado. O sea, si vas. Ya sí, firme. vamos. Wow, sí, yo tuve, o sea, una llamada, yo tuve una llamada con alguien y gracias a Dios todo se pudo solucionar. Una persona, bro, increíble, un ser humano increíble, que lo escuché y de verdad eh, fue como que, que sabio es este tipo y gracias a esa persona eh, se pudo estar en el remix. Wow, O sea, vas para doble remix, o sea, ya tres artistas durísimos y estás ahí metido. Sí, y este 21 salimos junto a Black Eyed Peas también, gracias a Dios. Black Eyed Peas duro, duro, duro, duro, duro, o sea, se vienen muchos remix chéveres, pero bueno eh, Bless, eh, ¿Qué opinas de que, de que Balvin y Nicky Jam se metieran en ese remix después de que se anunciara que Maluma va a estar en el poblado? ¿Crees que también eh, eh, están siguiendo como Maluma está apoyando, vamos a apoyar. Balvin ha apoyado apoyó a Lalo en su momento, pero ¿crees que también es como eso de que, de que Medellín está viendo que están saliendo pelados del barrio a, a, a, como dices, a matarlos y ellos se olvidaron de Colombia? ¿Creen que, ¿Crees que también es como que ellos están como, pues pucha, tenemos que meternos otra vez? Por ejemplo, Nicky que nació oh, en Medellín. Vez, yo, digo, yo digo que, que no, yo digo que ellos están, bro, eh, ellos son artistas y esa y Poblado es un palo, o sea, Poblado es un palo, por X o Y motivos que se haya pegado por lo que se haya pegado, Poblado es un palo, y ellos como artistas tienen que seguir mm, dándole, y si ellos pueden ayudar a las nuevas generaciones de acá de Colombia, yo sé que lo hacen de corazón, porque eh, yo he visto a alguien activo con todo, alguien nos siguió a todos, Valvin, eh, la foto... Eh, lo mismo Maluma, o sea, ellos están viendo como que por fin vienen otros, ¿sí ¿me entiendes? Colombia va, va a ser lo que están haciendo, lo que hace Puerto Rico, entonces ellos están sumando y ellos son las cabezas de eso. Si ellos nos dan, nos, nos dan la espalda, nosotros quedamos como que, uy, para dónde cogemos? Pero ellos nos están como ayudando a sacar la cabeza, y con este remit de Imposible, y con este remit de Poblado, la nueva generación me van a ganar, porque no solo gané ellos con, con, con Imposible, sino todos los nuevos. Claro, claro, claro. Qué duro, qué duro, qué duro. Para cerrar, Bles, eh, Black Eyed Peas, cuéntame un poquito de eso. ¿Qué propuesta fue? Eh, ¿Qué podemos adelantar? Eh, cuéntame un poquito, ¿cómo se dio eso? Black Eyed Peas es un remix eh, latino de una canción que se llama Shaky Boom Boom junto a Starrigan Bernal y William. La canción hicieron un remix, eh, buscaron un latino y fui yo, me buscaron a mí, gracias a Dios, y yo dio el Junte. La canción lleva mucho tiempo ya hecha y le estamos buscando una fecha. Ahí está, está hablando Rimo <ríe> y, y, la, y la sacamos el 21, si Dios quiere. Papi, ¿quiere decir que esta canción estaba lista antes que el remix de Maluma? Sí. Ah, pues pucha, no, nosotros ya estábamos era duro ya estábamos duros antes de lo de Maluma. O sea, que la gente no okay. vaya a creer que es que fue solo Maluma, ¿no, señores? lo <risa> que estamos callados Estamos sacando, dándole Cuando no ha salido, seguimos como si no estuviera pasando nada Bueno, muy pendientes ahí de esa nueva canción de Bled Donde está con los Black Eyed Peas Que sigan reproduciendo Imposible Remix Y bueno, pendientes allá el remix también del Poblado Que están todos estos artistas de Medellín Que están dándole Bled, pues, quedémonos con un pedacito de, de Imposible Por favor Va, dice Imposible y después de esta no estamos borrachos si tienen novio, hoy, ponle los cachos, pero matamos esa curiosidad. Ma. Ahí está, imposible, no te pierdan el remix. papi. Nos despedimos con la despedida del cuervo. Y sabes que, claro, música acá siempre te apoya, Coyatín, la mano. Dale, el bro. Puño, el ala. Ah, ah, ah. <tose>